Todos los fines de semana se monta un gran operativo en lo que es Parque de Mayo en mediaciones, Paseo Las Palmeras, toda la parte del Centro del Cívico, el Teatro del Bicentenario, con aproximadamente más de 100 efectivos policiales, incluido unidades operativas de policía ciclística, comando urbano, leyes especiales. Eh, se traslada por lo general entre 50 y 60 aprendidos y a veces un poco más por fines de semana, sobre todo los domingos, eh, en su gran mayoría son menores. Los jóvenes vienen eh, todos al parque, bueno, existen varias situaciones contravencionales y el, ayer, ayer ha habido eh, azevatos del celular, y tenemos mm, dos causas penales con aprendidos eh, menores de edad. ¿Cuántos son los detenidos? De, de ayer. Sí. Más de 30, Navidad. No Bien. ¿Eran todos de un mismo hecho o han sido distintos hechos aislados? Se lo consultamos no, no, porque. Que, eh... Los dos hechos que tenemos parecidos son de, eh, aislados. Bien. Son de diferentes lugares. Han optado los jóvenes de diferentes partes de la provincia en venirse en grupo hasta el Parque de Mayo. Sí. Eh, por lo general los días domingo. Estos grupos son interceptados, son menores, se los traslada hasta la Comisaría Cuarta, que es jurisdicción el Parque de Mayo, y, y ahí quedan a disposición de la justicia menor. Bien, ¿ustedes han notado algún incremento en este tipo de hechos? No, no, no, no, gran incremento no. Suceden algunos hechos los fines de semana, por eso se monta este, el operativo de ese envergador.